Eh, vimos ahí en, en, el, en el informe con Alicia Ortega una denuncia grave Grave con relación a unos 11 mil millones de pesos eh, manejados de una forma eh, no muy clara 11 ,500. Y yo entiendo que Gonzalo Castillo está obligado a rendirle una explicación a este país O sea, no es que él diga eh, Yo actúe apegado a la ley Sí, eso puede ser pero usted tiene que explicarle el manejo de esos fondos y por qué se entregaron de esa manera. Que lo, eh, y por que lo diga qué, la justicia. ¿Por qué esas obras se, se, se entregaron o se colocaron en, en, en materia como de excepción? O sea, como si fuera algo de emergencia. ¿Por qué? Y además, ¿por qué hacerlo cinco meses antes de, la, de, de las primarias? Sí. Yo creo que Gonzalo Castillo está obligado a rendirle un informe, a darle una explicación a este país sobre esa situación, porque yo no puedo sentarme aquí a decir que es corrupto o que no lo sea, yo no soy un irresponsable como, como hay mucha gente en los medios de comunicación, que de que oyen el primer rumor, ladrón, corrupto, no porque yo eh, estudié una carrera que se llama derecho y donde a uno le enseñan qué es una cosa y qué es la otra con relación al derecho, y se dice que aquel que alega un hecho en justicia tiene que probarlo. entonces en este caso, como él es el funcionario, quien debe demostrar que no estaba en ninguna situación turbia es él. Así que Gonzalo está obligado a explicarle a este país qué pasó con esos 11.500 millones de pesos. ¿Por qué se entregaron de esa manera? ¿Por qué utilizaron esa cláusula de la ley? De colocarla de manera de excepción. Como si fuera una emergencia, como si fuera una catástrofe. ¿Por qué? Y él, también la Procuraduría está en la obligación de levantar una investigación seria con relación a esto. Pero no solamente al caso de Gonzalo, porque aquí tenemos eh, corruptos favoritos. Es a todos, incluyendo al presidente de la Cámara de, de Diputados, a Camacho, que hace un tiempo se declaró con tres mil y pico de millones de pesos, que yo entiendo, no lo puede justificar, por tampoco lo puedo acusar de, de lo que yo no puedo probar. Pero tiene que ser investigado. Y así... Todos los funcionarios, señores, tenemos que descender esta, esta sociedad. Mira, creo que es un acto muy irresponsable la respuesta que dio eh, Gonzalo Castillo de decir que por eso él entiende que por eso él, él, él, él, él, o sea, ahora él se da cuenta del por qué los funcionarios, la, los empresarios exitosos no entran a la política. O sea, y mi pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con este informe eh, levantado por Alicia Ortega? O sea, es una respuesta y debes de recordar, y a los amigos televidentes, lo que él dijo cuando se le preguntaba en torno al sistema de justicia dominicano, que si él sometería. En un momento se le hizo esa pregunta y la respuesta que él dio, que él va a ser presidente de la República, que él no va a ser eh, procurador, nada parecido. Entonces ahí tú ves una persona que busca desvincularse en todos los aspectos con lo que tiene que ver con una justicia funcional en bueno, el país. En, en ese aspecto, eh, realmente... Recuerda que a propósito de, de lo que ustedes discutían esta mañana, hay una separación de los poderes. De la, de, el poder ejecutivo está totalmente o debe estar los totalmente separado eh, y en esencia debe estar totalmente separado de lo que es el poder judicial. Quienes tienen que accionar en este caso son, es, es la justicia, es el Procurador General de la República, son uh -huh. los fiscales que tienen que ver con esto. Y una vez ya presentado el caso, los jueces responder de manera responsable porque ellos tienen el poder para hacerlo. Pero hablando de corrupción también y cambiando de tema, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Vamos a tomar la llamada antes de pasar con esta parte. Buenos días. Sí, buenos días, equipo. Buenos, Buen días. Días. buenos días. Le hablo a Víctor Ureña, de este lado de los maestros. Víctor Ureña. Sí, a tu orden. Me encanta oírte hablar de esa manera. Felicidades. Yo soy así, sí. realmente. <ríe> me encanta que tú hables de esa manera. Te felicito, hermano. Muchas gracias. Porque de esa manera es que yo veo tu buena comunicación no haciendo de una alocución un perfecho me encanta oírte así, me encanta porque tú estás hablando la verdad, tú estás hablando con la verdad en la mano y así se debe de hacer muchas gracias, muchas gracias. Ahora, ahora, bien, okay. ahora bien es que el PLD tiene 20 años, va a cumplir 20 años en el poder haciendo lo mismo entraron todos pobres con una mano adelante y una atrás solamente rico de ellos era Eduardo Selman. Tú sabes, Eduardo Sema, sin embargo, todos eran pobres, todos trabajaban en la UA, andaban en la capital en carrito Lala. Aquí venían ellos a, a la, el, al local que se quemó, te lo estoy diciendo ya porque yo vivía cerca, sí, sí. y ahí venían ellos con, con los zapatitos desbaratados, desbaratados. Desbaratado. Desbaratado. Entonces, en 20 años que tienen en el poder, han hecho, se han hecho multimillonarios todos, la mayoría todos todo que le huele al comité político eh, ahí, ahí, ahí, ahí te, te, voy contigo con lo que tú dices que él tiene que declarar todo correctamente claro pero pero no solamente gonzalo tiene que declararlo todo todos los funcionarios del gobierno por eso me gustaría ver una justicia independiente Independiente, Mira, que no tenga que ver con policía para que pueda juzgar a esos eso que, que están haciendo esos rojos en el Estado. Muchas gracias y buen día, hermano. Excelente, Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Ureña. Ahí quiero hacer un paréntesis con relación a la justicia independiente. Es que el problema está en el régimen de consecuencias. ¿Usted sabe por qué? Porque el sistema judicial se supone, en materia, por ejemplo, los jueces, se supone. Oigan bien, se supone que son independientes y cuántos jueces no se han descubierto en corrupción que han vendido sentencia? Pero aquí, se, a, aquí sometieron jueces a la justicia. O sea, ya, se, ya no olvidamos de los jueces que uno de Samaná y, y, y la otra, ¿cómo se llama? Que se me, me escapa el nombre. Que fueron sometidos a la justicia y hubo un chisme grandísimo entre, entre los jueces. Incluso acusaron hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Que se supone son independientes. Pero el problema está es en la sangre dominicana que se contaminó desde que llegaron aquí los españoles. de nuestra formación. Pero ya vaina. Y lo, la cuestión es el régimen de consecuencias. Por otra parte, hablando de corrupción, ayer un lío que se armó en el Congreso de la República Dominicana. Yo hace unos días decía aquí, de el, lo peligroso que es cuando un Congreso plural... ...en la República Dominicana un congreso plural... ...¿sabe por qué yo digo eso? ...porque realmente los que van ahí... ...no van a representar los intereses de la sociedad... ...eso fuera muy importante... ...si cada uno de los representantes... ...que va a estar ahí... fuera a representar los intereses de la sociedad... ...pero ¿sabe qué pasa? ...que no, que la mayoría... ...independientemente de que sea plural o no... ...van a representar los intereses de su partido... ...y sus propios intereses... ...mira cómo ayer, póngame las imágenes... Para que ustedes vean cómo un diputado eh, trayó un, una, laptop. una laptop y se vociaban ladrones y se vociaban corruptos, pero ese que está ahí, que le voció corrupta a, a otra diputada, pero él no se lo dijo eh, eh, eh, cinco meses antes, pero él debió decírselo hace un año, porque él dijo tú llegaste a ser diputada a través de corrupción y le dijeron corrupto a, a, a, Fran a Francisco Javier García, pero ese diputado... Irresponsable, igual que todos los que están ahí. Claro. Bueno, no todo Déjame retractarme. La mayoría de los que están ahí. Porque ahí hay gente también que hay gente seria. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué él debió decirlo? ¿Es responsable? Ah, ahora porque hubo una ruptura dentro del PLD. Ahora ya yo no soy ladrón. El ladrón eres tú. Pero tú estabas ahí. Pero tú, si es cierto lo que él dice, tú estás para fiscalizar y debiste llevar esa acusación a la Procuraduría y hacerla pública. Ay, ¿por qué la hacía ahora? Irresponsable. Pero este señor debe de ser sancionado, eh, me asumo yo, y porque él está causando un daño a una propiedad que no claro. le pertenece. Claro, es que no le importa, a ellos no les importa. ¿Sabe por qué? Porque eso lo pagamos nosotros? ¿Qué le importa de que se rompa eso? Los que ellos se comen ahí, que yo no sé para qué tenemos tantos diputados en la República Dominicana, cobrando cuartos, y además de eso, de que cobran muchísimo cuartos, también le damos para que traigan vehículos de lujo, y también le damos muchísimo beneficio y también le damos la vaina de, de, de barrilito, la jodienda, para que para que repartan y hagan lo que ellos quieran con los cuartos de Pero nosotros. Una vaina que no le establece la Constitución. Tú le estás preguntando eso a Camacho. No a todos. A todos, porque también aquí tenemos diputados. Este video que es el diputado del PRM. Pero, Hay que preguntarle a Olmedo Cava qué hace con todos esos cuartos. Y al propio Franklin. Óyeme, y, y, a, y a Juan Comprés. ¿Y cuál? ¿Y a, y a la... a mi a, a lady lo, ¿A Los diputados eh. eh, casi le dan todo a ellos. Pero que no importa, es que toditos reciben beneficios que no deben tener. Ellos lo que están ahí es para legislar. Claro, deben ganar bien, porque yo gané una curul, pero no con todos esos beneficios. Y mira lo que hacen. Entonces, ese es el peligro, señores. Mañana, mañana no se va a poder gobernar. Porque yo, yo estos prefiero... tipos que van ahí, lo que van es, y hay que ver también los representantes que van. Qué pena que el PRM haya cogido ese gancho de llevar gente que ni siquiera sabemos quiénes son ahora. Eh, y ahí lo que se va a armar es la de Troya ahí adentro en ese Congreso. Yo prefiero una discusión Porque a un sello por... eh, Sí, pero si la discusión fuera en función de la, del beneficio de la sociedad, yo estoy de acuerdo contigo. Pero el problema es que la mayoría de ejecutorias, por ejemplo, y de leyes y de... Y de, y de, y de por ejemplo se van a frenar ahí tú sabes por qué no es porque le, le afecten a la sociedad porque ahora porque son no bandos contrarios y, y porque, porque no le conviene al grupo que yo estoy y porque, porque, ahora porque ahora son bandos contrarios porque ahora son bandos contrarios porque esos rastreros que estaban ahí y que hoy dije, que ustedes son los corruptos eran los que aprobaban los préstamos yo difiero totalmente de ti? de ti bueno por eso es mi ¿tú sabes posición por qué? Es, y ustedes lo van a ver Oye, tú no es lo ahora qué fecha es hoy tú ves 20 ahora de, de noviembre de ahora 2019. se está se lo discutiendo estoy diciendo hoy van a terminar en el ahora Congreso de la República Dominicana. Ahora se está discutiendo el presupuesto complementario. El gobierno quiere más dinero del presupuesto de uh -huh. 2019. Si tuviera el sello gomígrafo que tenía antes, ¿Lo ya aprobado? lo hubiesen aprobado. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora hay una discusión ahí. Pero espérate, ahora hay una discusión ahí planteada. ¿Cuál de los diputados renunciado a su beneficio? Ahora. Del PRM. Ahora. A uno solo. Bueno, pero es que son sus mismo. beneficios, reto eso, es, una, reto eso es la política que, que hay, ¿Qué es que ha esos son sus beneficios, que son, que beneficios. son ¿A innecesarios, ¿A, son que sus beneficios. ¿A, a, a que ninguno ha son a beneficios? Ah, esas son o sea, sus la, condiciones, hermano, la, la pregunta ser sería ahora mira, mire el ejemplo, mire el ejemplo, ahora está el presupuesto complementario, ahora, el gobierno quiere más dinero, ahora, Hey. Después que eh, eh, se han cogido el presupuesto en corrupción la mayoría, quieren más dinero. ¿Y qué hacen ahora? Ahora ellos no tienen un sello con un mígrafo en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Y por eso se está llevando a discusión. Es lo que decía. Una discusión. ¿Para qué quiere el dinero? ¿Por qué no te dio? ¿En qué lo usaste? ¿Tú crees que lo están haciendo? ¿Por qué no Ahora a mismo beneficios? lo están ¿Pero haciendo. Pero mira, es que esos son sus para el, beneficios. Para la lavadora, mira, Eiger eh, este, te compro el discurso no como diría Sócrates, pero mira, hay un aspecto positivo de todo esto y debemos de ser, eh, ¿cuál sería el término que debo de usar? Eh, vamos a decir equilibrado, tal vez en el comentario. Sí. Tienes razón en todo eso, en el fondo de ese interés que no es en busca de beneficiar a la que sociedad. No le aprueben colabiendo. más que no le aprueben ahora más bien. complemento a, al gobierno para ahora seguir bien. robando. No, no, se no le ahora, ahora, bien. Escucha, en el país, pero, nos ahora bien, hay un resultado positivo de todo esto. Por ejemplo, esos 90 millones de dólares que, que se bien. buscaban eh, aprobar para remozar la zona colonial y demás, y toda esa zona turística de nuestro país no fue aprobado. Aprobado. Y así tal vez otros no serán aprobados con tanta facilidad, mm. aún no sea por ese interés que nosotros quisiéramos que realmente fuera, pero al, al final tiene que este resultar... Y la gobernabilidad difícil. del país... Vamos a preguntarle. A ti te da miedo la gobernabilidad no, del no, país. A mí, no me, da porque a porque mí yo, me da miedo la corrupción. A mí me, a, me da a, miedo a, la impunidad. De Eso sí me da miedo. Pues yo no cobro un peso Hay que darle tanto. la oportunidad que <risa> discuta. Hay que darle la oportunidad a la diferencia, Ahora, hermano. A la diferencia. A esos, a esos 27 que hoy están del otro lado, si no cogieron su cuarto cuando la reelección de 2016. Es que? Pregúntale. Bueno, que le pregunte si no, que la justicia. Cuarto, la cada la quien, cada 2016, quien tiene que ser responsable que se, de lo que, que, que hace. Incluso el mismo eh, el diputado, vaina, ¿cómo se llama? De aquí. Eh, Frank, compré, nuevo, fue, compré que dijo que estaba dando de, de, de, de 20 sí. a 30 ah, millones sí. de pesos. Mira. óyeme pero que lo ¿Tú sabes lo que es eso? Que lo interpelen. Con los cuatro de nosotros. No lo no hagan. No nada. Ya, ya ustedes salieron a ellos. Ah, ah. Entonces ya son, es la misma vaina. No. Maco con Cacata. No es la misma Mano vaina. Cacata. No es la misma vaina, vaina de, de, de, no. del PLD con el reformista en el 96. Maco con Cacata. ¿Y no terminamos? es la misma vaina. Siguiendo la misma vaina. Y te es lo voy a enseñar bien. ahorita que no es la misma vaina. Es que... A mejorar en Te este voy a enseñar el video de Farideh ahorita Para demostrarte que no es la misma vaina Farideh Te lo voy a enseñar Y yo apoyo el discurso de Farideh en algún. Te lo voy a enseñar ahorita Mira, No todos son Y, iguales. y otra situación muy eh, lamentable de todo esto Es que no vemos eh, resultados eh, de, de estos candidatos Que tienen interés de llegar al Congreso O sea, no vemos en ellos propuestas contundentes Que tú los escuchas aquí y en los diferentes escenarios Donde los entrevistas Hablar de posiciones como la eliminación del barrilito, hablar de la eliminación de esas exenciones que tienen. Porque... Mañana voy a traer, lo, lo, lo, escúchame Carolina, sí, todos sí. los datos de lo que reciben los lo, lo diputados completos para que ustedes vean el abuso que es esa vaina. Y los y lo diputados de, del PRM, ni lo de ningún partido, creo que uno solo renunció a todos esos beneficios. De Pradel. De Pradel, eh, eh, Y José Lalú que renunció al, al seguro y renunció a las, eh, a las excepciones de cuestión de los vehículos a eso renunció a la luz después nadie renuncia porque después que tú en el carguito como dijo Hipólito Mejía es que el carguito es bueno, bueno. y todos quieren seguir ahí Vamos a la pregunta del día. Nos mandan eh, dos respuestas. Vamos a ver qué dice Santana de Jesús. La pregunta del día, mírela. Ahí. ¿Y cree usted que en un gobierno de Luis Abinader se, someter, se sometería a la justicia a los corruptos? Nos dice Santana de Jesús en relación a la pregunta. Bu buen día. Vamos al WhatsApp para escuchar la respuesta de Santa de Jesús. Yo van a cambiar. Dice Santa. Eh, baja, buenos días. Luis y el PRM tiene que someter a esos corruptos, si no lo hace sería más de lo mismo. Se jode. Dice 1378 nos dice. Jode? En relación a la interrogante si, de hoy. Si no hay un cambio total, radical en la justicia, eh, un, simplemente un, un, el gobierno pregunta, que venga se jode. Eh, Luis sometería a Leonel Fernández eh, y a su grupo. Vamos a ver qué dice el 1378. En oh, el relación vetilaría. a su interrogante de hoy, Ay. todos sabemos que los aspirantes deben de ofrecer soluciones al problema de la corrupción. Ninguno que llegue va a hacer mucho en ese sentido, ya que el del decir al hacer tal o cual cosa hay mucha distancia. Es Pero que debemos La justicia de abogar... dominicana está tan amarrada que tiene que venir por parte los cambios. Lo que nosotros hemos prometido como programa de gobierno de Luis Abinader es un procurador independiente que no esté atado a ningunos ligamentos mm. políticos y también una reformulación en la escogencia de los jueces de las altas cortes. Sí. Tienen que participar el Consejo en la Nacional de la Magistratura y, el, y ese y ese y ese escenario que se da y esa película que se da para elegir esos jueces eso debe de cambiar eso es lo que nosotros prometemos ese es el primer paso para claro, reformar claro, claro. Es el paso eso, eso del Consejo Nacional de la Magistratura que es del, de, de, de la mayoría de los que están en el poder y, y, eso no sirve. eso no puede eso no puede continuar así o al doctor Vargas eh, que hay un mito de que el café mancha los dientes hay que ver, yo no lo sé, no soy odontólogo, que si es cierto eso para que le digamos a la gente. Pásame el café, por favor. <ríe> <risa> Vámonos a la pausa, usted no Mientras se despegue, porque tenemos más. Vámonos. A ver si, si mancha los dientes, no, no Claro que lo no mancha.